Internet es sinónimo de Facebook. Es decir, usamos el celular para acceder a Internet. Y estamos en Internet. Pero ¿qué hacemos en Internet? Vamos a Facebook. ¿Y qué hacemos en Facebook? ¿Usamos las 100 aplicaciones de Web 2.0 que teníamos en ese, en ese gráfico? No. Hacemos los usos básicos. Vamos al perfil. foto, etcétera. Hacemos los usos básicos, usos preferentemente de comunicación, una cosa que aparecía fuertemente en los datos que, que eh, publicaron de la encuesta de cultura adolescente. Entonces, ahí a mí me parece que se impone establecer en el camino y decir, hagamos una reflexión. Miren, hoy decíamos, hay muy pocas áreas de la vida, de la producción de nuestra vida, que quedan por fuera de la digitalización. Esto significa que hay una minoría de la población mundial que diseña y produce las tecnologías y que diseña y produce con las tecnologías para generar incluso innovaciones tecnológicas. Esa minoría de la población mundial es la que sienta las bases de la mayoría de las áreas de la vida que nosotros atravesamos, vivimos, producimos, etc. Los demás quedamos completamente afuera. Esa es la verdadera brecha digital. Podemos quedarnos con la idea de que la cosa está construida de manera irreversible, hay una minoría que se ocupa de esto y el resto nos quedamos afuera, o podemos por lo menos tratar de acercarnos un poco, tratar de acortar un poco las distancias. Yo digo que hagamos eso. A mí me parece que el programa de Igualdad hace eso, que está poniendo a, ver, a disposición un conjunto de oportunidades para que nosotros tratemos de acortar un poco esas distancias.